Cordial saludos. En esta hora vamos a hablar acerca del por qué está temblando tanto en la tierra. Sabemos que todo esto lo está ocasionando, lo ha ocasionado el ser humano por su desobediencia. Hace eh, más de 2000, hace 2023 años, nuestro Señor Jesucristo habló acerca de lo que vendría para la tierra cuando estuviera cerca el fin. También hay unos textos bíblicos que hablan acerca de que la tierra envejecerá como ropa de vestir y que sufriría dolores de parto. Esos dolores de parto son todas estas cosas que ha hecho el hombre, todas estas cosas que ha ocasionado el hombre por su desobediencia. Y eso se refleja con temblores y terremotos en nuestro entorno ¿no? O en nuestro lugar donde nosotros nos encontramos porque la Biblia dice que eh, habrán terremotos en diferentes lugares del mundo. Entonces a veces tiembla por ejemplo en México, otras veces en Colombia, otras veces en España, Estados Unidos. Es por eso eso ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo y todo esto es a causa de la desobediencia entonces la tierra está temblando por lo que está sufriendo dolores de parto a causa de la desobediencia Eso ha sido todo por hoy, espero que me hayan entendido y hasta la próxima, chao chao